Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches Seas bienvenido una vez más al canal de Amenofis Un canal que te adelanta tecnológicamente Bueno, debido a tanta gente que ha pedido pruebas Acerca de cómo cura la máquina Zeus Bueno, este video es para aclarar un poco ese panorama ¿Cómo lo vamos a aclarar? Vamos a contar un poquito la historia que yo tengo de mi terapia y de mi enfermedad. Para que vos puedas unir cabos y sacar tus propias conclusiones. De esa manera vas a tener un dato empírico y no una creencia. Como la que manejamos hoy día con las cosas que nos cuentan en el hospital. Bien, bueno. El principio de todo fue un viaje que yo hice a Chile en el cual alquilé una casa y en esa casa había una especie de chinche, ácaro. Bueno, resulta que a la mañana amanece picado. Uno cuando ve esas cosas lo primero que uno piensa es que te picó un bicho y nada más. Bueno, resulta que estos bichos habían entrado, los piquetes eran como 20, y bueno, habían entrado diferentes especies de bichos. Bien. En ese momento yo no sabía que habían entrado Por lo tanto, solamente pensé que me habían picado bichos Imagínate lo que sucedió con los días posteriores Empecé a tener unos estados, unos síntomas Que bueno, los busqué Y según todo lo que me estaba pasando A mí me había dado lime Bien, en ese momento Pensé que solo me había picado una pulga Porque yo tenía un piquete también en la pierna Bueno, estos 20 piquetes fueron en la panza pero además tenía un piquete en la pierna. Bueno, aparte de todos estos síntomas extraños del lime, empecé a notar que cuando me iba a acostar a la noche, algo me caminaba por la pierna. Yo inmediatamente prendía la luz, miraba así, me destapaba y no veía nada. Empecé a dormir con la luz prendida, porque empezó a repetirse una y otra vez que algo me caminaba por la pierna, yo me destapaba rápido y no había nada. Entonces empecé a sospechar que tenía un bichito viviendo adentro mío. Bien, empecé a buscar en la literatura de bichos viviendo adentro del cuerpo y llegué hasta el famoso Sarcoptes scabiei Bar Hominis, que es el ácaro que le corresponde al ser humano. Digamos, eh, Sarcoptes scabiei hay muchos, muchas variedades, una para cada animal. Lo mismo que el ácaro de Modex. Hay un demodex para cada animal. Bien, eso se denomina en la última palabra. Eh, que si es para el humano es omini. Si es para el perro es canis. Entonces el demodex brevis canis es el ácaro de demodex del perro. Bien, bueno. Entonces eh, llegué hasta el punto donde me había dado sarna. Según la literatura yo estaba leyendo y eran los síntomas de la sarna. Bien. Empecé a leer mucho, cosa de poder estar un paso antes de las consecuencias. Bueno, llegué hasta un punto donde leí que la sarna no era lo mismo para una persona normal que para una persona que tenía una lesión en el cerebro. Cosa que, bueno, ese era mi caso. Si tenías una lesión en el cerebro, si tenías sida, si eras eh, discapacitado mental o con síndrome de Down... Bueno, la sarna se convertía en sarna noruega. La literatura me explicaba que la sarna era eh, alrededor de 20 ácaros en el cuerpo, pero que la sarna noruega eran millones, millones, plaga. Bien, entonces yo sabiendo por padecer afasia que tengo el sistema inmune bajo, empecé a sospechar que yo podía tener... Eh, ...digamos, una proliferación mucho mayor que cualquier persona... ...hasta que un día me levanto a la mañana... ...y siento que me caen bichos... Eh, ...diminutos del bigote... ...como que mi bigote era una catarata de bichos diminutos... ...porque solo yo podía saberlo, porque eran diminutos... ...o sea, yo solo sentía como salían los bichos... ...pero me pasaba la mano... ...y no, no había nada en mi mano, bueno... Con el tiempo yo me di cuenta que no eran bichos, sino que era otra cosa. Bueno, eh, era la anguila que tiene todas las conexiones en la parte de la boca. Bien, bueno. Eh, estaba diciendo bichos que me cambiaban ah, del bigote, claro. Era el bicho que se estaba incrustando de alguna manera. Bueno, con el tiempo comprendí que cuando te, digamos, te se te introduce un insecto que viene de afuera de la naturaleza, eso perturba mucho al vector interno de gusanos de modex que nos dan la vejez. O sea, ahí empieza el cáncer. Es cuando entran estos bichos de la naturaleza que no tienen ninguna programación, en cambio, los parásitos con los que ya nacemos sí tienen una programación, que es hacernos envejecer. Pero estos otros parásitos no entran a, a, pero a desestabilizar todo, a destrozar todo, a cortar, a comer, a morder todo. Tal es así que bueno, ahí empieza un, una decadencia, un colapso del cuerpo, porque todos los parásitos del cuerpo, los que ya vivían en armonía dentro del cuerpo, bueno, se rompe el equilibrio. Bien, eso empezó a pasarme, solo que yo en un estado asintomático total no lo notaba. Hasta que una mañana me desperté y me miré los ojos y vi que me habían tunelado la parte de los ojos, la parte baja, ...la que va a las mejillas... ...bueno, tenía toda una serie de canales... ...que me hacían parecer como si mi cara fuera, no sé... ...la de Gargamel... ...parecía el Señor Oscuridad... ...con todo una, una, una, una cosa muy horrible... ...bueno... ...ahí empecé a ver que los bichos me andaban por la cabeza ya... ...y que me estaban tunelando todo... ...bueno, un día sentado estoy charlando... ...y de repente veo que de mi dedo... ...de un agujerito... ...sale el sarcópte se ahí caminando camina por mi mano como si fuera su casa y bueno yo en un eh, digamos eh, en un arrebato muy poco científico lo agarré y no lo podía creer y sorprendido y lo tiré a la estufa de la chimenea lo quemé pero yo lo tendría que haber guardado bien en eso estuve con la sarna que fue creciendo y creciendo y creciendo y yo asintomático y llegó el momento de viajar a México. Esto fue hace dos años atrás. Viajé a México, a donde me encuentro en este momento. Y la sarna, eh, bueno, siguió evolucionando. Yo estaba a base de ivermectina. Me tomaba pastillas de ivermectina. Y me pasaba una crema permetrina. Bueno, eh, llegó tanto, tanto, tanto la parasitación. Que yo, por ejemplo, iba a comprar. Y entraba al supermercado y en la línea de las cajas... La señal es tan fuerte que hacía que todos los ácaros, arcoptes, que vivían a flor de piel en todo mi cuerpo, empezaran a vibrar. Yo digo a vibrar, pero en realidad empezaban a comer, excitados por la señal de RF. Bien, yo sentía como un hormigueo por todo el cuerpo, muy incómodo. En ese momento yo no sabía que era un nido viviente de bichos, bueno... Pasó el tiempo y el estado fue acrecentándose, acrecentándose hasta que un amigo me mandó unos potes, unos tarros de ácido hipocloroso. El ácido hipocloroso es lo que genera el cuerpo cada vez que nos quemamos o cada vez que nos cortamos, el cuerpo segrega ácido hipocloroso. Con eso se mueren todos los bichos y la herida se cierra nuevamente o la quemadura se cura. Bien, me empecé a echar ácido hipocloroso. El ácido hipocloroso atomizado en la piel eh, me la empezó a mejorar. Al mismo tiempo de repente me aparecían granos rojos. Que era donde había muerto un ácaro producto del ácido hipocloroso. Le comentó a mi amigo que el ácido hipocloroso estaba no solo limpiándome la piel de los huevecillos. Sino que estaba matando ácaros adentro de mi cuerpo. Que yo lo podía notar porque aparecía el grano rojo. Bien, mi amigo se entusiasmó y me siguió mandando más. Corrieron como dos meses que yo me echaba todos los días ácido hipocloroso atomizado en la piel. Obviamente, eh, bueno, por un lado mi piel se fue acomodando, pero el estado interno de los parásitos... Eh, no, nada, siguió en su camino. El tema es que mi piel empezó a reconectar. Empezó a reconectar con lo que había adentro. Entonces, bueno, empecé a estar más incómodo para dormir. Sentía el picor, el escosor... Bueno, hasta que finalmente eh, con mi amigo charlamos y dijimos que, bueno, eh, sumergirme en ácido hipocloroso sería la opción más definitiva. Me sumergía en ácido hipocloroso y me quedaba ahí hasta que todo muera. Lo hice, 80 litros de ácido hipocloroso. Me sumergí una hora y media más o menos. Salí colorado, sentí que me, com que me quemaba toda la piel. Bueno, esa noche murieron todos los sar sarcóptes escabiales todos, fue fatal pero qué pasó mi piel hizo conexión con el interior de la carne y ahí empecé a sentir bolas de bichos que iban corriendo todos juntos desde el hombro hasta la mano de la mano hasta el hombro de la cadera hasta el pie desde el pie hasta la cadera o sea, adentro de mi cuerpo sonaban todas las alarmas bichosas y todos los bichos corrían para todos lados y yo los podía sentir. Bueno, ahí empezó mi locura. Ahí empezó una locura total, porque a partir de ese día es que yo me convertí en una persona sintomática. Pude sentir cada cosa que pasaba adentro. bueno, los bichos no solo corrían de un lugar al otro, sino que me mordían, me atacaban. Fue una locura, pasaron los días, yo hice todo lo que pude, bermectina, permetrina, bueno, y diferentes otras cosas. Iba probando con todo. Hasta que un día, un bicho grande, eh, me muerde. No, un día antes, yo pasándome la lámpara por el pie, el pie era un hervidero de bichos. Bueno, pasándome, ah no, la lámpara no, si todavía no existía, perdón, perdón. Un día un bicho me muerde la pleura del corazón... ...y el corazón se me dispara... Eh, ...en un ritmo acelerado... ...nunca había vivido eso, me asusté mucho... ...inmediatamente supe que tenía que calmarme... ...y solucionar este problema... ...o sea, sabía que me calmaba y que la pleura se iba a acomodar... ...pero que el bicho ya había avanzado hasta un punto... ...donde me estaba haciendo colapsar el corazón de una manera grave... ...ok, me paré, fui a la computadora, la abrí, puse... ...empecé a buscar... Terminé leyendo la patente de Antonio Priore, que es, digamos, uno de los científicos a los cuales yo tengo mi objetivo apuntado para conseguir una máquina que cure el cáncer y otras enfermedades en poco tiempo. Bueno, me pongo a mirar la patente de Antonio Priore y descubro que el tubo que él usaba para curar el cáncer, es un tubo donde él hacía plasma, tenía neón y tenía mercurio. Bueno, digo, ¿tubo de mercurio? ¿Dónde voy a conseguir eso? Y se me ocurre inmediatamente, se me prende la lamparita, que las lámparas de bajo consumo tipo fluorescente eh, con espiral son lámparas que tienen gas de mercurio. Bueno, miro para arriba, en arriba de mi cabeza estaba la lamparita. Bueno, la saco, le pongo un cable, el otro extremo se lo ato a, a la punta del equipo darson Baloudin, prendo el equipo y me apoyo la lámpara, eh, aislándola para que no me dé el rayo en la mano... Me apoyo la lámpara ahí donde me estaban rompiendo la pleura del corazón, que es en la espalda, donde nosotros decimos la clavadita, el dolor, la contractura. Bueno, apoyo la lámpara, el bicho lo siento inmediatamente que empieza a vibrar, unos segundos después, cinco segundos, explota. Explota como un popcorn, como una palomita de maíz. Imagínate mi sorpresa. Los ojos se me abrieron como el dos de oro y no lo podía creer. En cinco segundos había hecho explotar un bicho que me estaba llevando a la muerte. Bueno, imagínate. A partir de ahí fue un antes y un después. En todo. En lo que es esperanza, calidad de vida. Bueno, así fue que le fui uniendo lámparas cada vez más al asunto. Hasta que terminé poniéndole siete lámparas juntas a las cuales llamé Lámpara Caribe. Después le puse 17 lámparas juntas, a esa la llamé lámpara Per harbor Bien, y hasta el día de hoy estoy con la lámpara Per harbor Hace un año que empecé la terapia. Bien, en el año que transcurro de terapia, a los cuatro meses, eh, terminé con el vector de bichos. Eh, bueno, otra historia que tenía para contarte era que cuando empiezo a matar bichos con una sola lámpara, ...después de matar el primero... ...me voy a los pies y bueno... ...una mañana estaba dándome los pies... ...y de repente uno me muerde cerca del dedo gordo... ...y le clavó la lámpara... ...le clavo la lámpara y se la paso por encima... ...de un lado al otro... ...en una de las veces que paso... ...cuando regreso con la lámpara... ...el bicho antes de que yo pase... ...saca una pata para afuera... ...la logró meter por el poro de la piel... ...y la sacó para afuera... Era como la pata de una cucaracha de un centímetro de largo. O sea que tenía una, un eje de flexión que hacía que la pata constara de una parte de medio centímetro y medio centímetro. Y luego la patita con pelitos. Bueno, la pata, la parte grande tenía como espinas, la pata de una cucaracha. Bueno, obviamente no era una cucaracha, era un, una especie de ácaro. Pero no era el sarcóptes Escabiei. Era un ácaro súper agresivo que es el que me estaba dañando de una manera donde yo no tenía ya prácticamente ni un día para, para estar en esa espera reservada de que uno no sabe lo que hacer. Bueno, esas fueron las dos pruebas que yo obtuve de que tenía bichos en mi interior. Por un lado el Sarcoptes Escabiei cuando estaba en Chile... Y por el, lado, por el otro lado esta pata de un centímetro de una acaro que luego encontré buscando en acarología forense. Todas las especies, las familias. Encontré una caro que es de un ave, viene de un pájaro. bueno Y tiene ese tipo de patas largas, delanteras. Bueno, resulta que hace un año, como te decía, estoy de terapia. Y al principio, empecé en enero, pasó febrero, marzo. Eh, enero, febrero, marzo, abril... Llegó abril... Y yo terminé de matar... Todos los bichos que habían en mi cuerpo... O sea, me pasaba la lámpara a caribe... Y ya no había más nada... Nada explotaba, nada vibraba... Nada se quemaba... Ya no había ni siquiera mugre... Ya había pulverizado hasta la mugre... bueno... Feliz de la vida... Di por concluida la terapia... Eh, en ese momento... Había... Eh, vencido al cáncer bueno fue todo un festejo eso fue en abril ahí dijimos eh, con Federico bueno Federico ya está concluida la terapia ya podemos tabular ya sabemos cómo es y que en cuatro meses con la lámpara caribe te curas del cáncer más agresivo que te puedas imaginar perfecto le dimos salida a los equipos empezamos a publicitarlos empezamos a decirle a la gente que estábamos trabajando por encargo y que si querían encargar un equipo darson Baloudin, lo podían hacer. Bueno, la gente empezó a encargar el equipo darson Baloudin. Hasta ahí va todo bien. ¡Oh sorpresa! A lo que ya no había más bichos en mi cuerpo, empecé a apoyarme la lámpara caribe más tiempo. Un minuto, dos minutos. A los dos minutos, de repente algo se empezó a mover en mi corazón. Yo le estaba dando energía a mi corazón. A los dos minutos, algo que estaba en mi corazón, que yo no lo había sentido, empezó a perturbarse de tanto plasma y empezó a moverse. ¡Oh sorpresa! Era como un gusano de 6 centímetros, por 3 por ancho, 3 de ancho por 2 de alto. Eso era lo que se movía en mi corazón. Bien, lo empecé a perseguir, estuve como 3 días persiguiéndolo hasta que le di muerte. A partir de ahí, fue una locura. Un gusano atrás del otro, o un gusano tras del otro hasta el día de hoy bien cada vez los gusanos más grandes o sea que empecé matando de los gusanos más pequeños a los gusanos más grandes que son los de ahora que son como serpientes gigantes que van desde los pies hasta el cerebro bueno en este momento me encuentro peleando ya con el último que lo tengo madreado totalmente desmayado y cuando se despierta bueno eh, voy y lo sigo madreando por ahora me está dando el tiempo como para hacer este pequeño video que es como un documental, es un diario de bitácora de qué fue lo que pasó este año con respecto a mi terapia y a mi recuperación. Bueno, en este momento como te decía tengo las serpientes estas gigantes y me queda también un pequeño nido en el cerebro, cosa de que no he podido entrarle mucho con la lámpara, producto del plasma que me impresiona, que, que es demasiado ruido y esas cosas, ¿no? La lámpara es más... Y la cara es más sensible Bueno El tema es que En un momento de la terapia Hace unos 4 meses atrás Unos 3, 4 meses atrás Empiezo a salir de poquito Bueno Empiezo a meterme en el taller Empiezo a hacer los equipos Hasta que bueno Empiezo a hacer una camada de como de 10 equipos Preparo todas las cosas, preparo todas las carcasas, le voy poniendo las plaquetas y de repente sale el primero. El primero era el equipo del FEDE que yo le había prometido hacía tanto tiempo. Ok, salió el equipo del FEDE. Bueno, sigo trabajando y al otro día en la terapia se me quema el equipo. Oh, y el gusano me estaba comiendo el corazón. Se me quema el equipo y salgo corriendo con el equipo para abajo miro y había que cambiarle demasiadas piezas y no tenía tiempo el gusano me estaba pero perforando el corazón bueno, ¿qué hago? agarro el equipo que había salido y me lo llevo para arriba lo conecto inmediatamente y listo solución bueno, se ve que el, eh, el equipo este más potente generó un barrido total en mi cuerpo que hizo que todo el vector de gusanos se cayera los de un tamaño de repente, me encuentro con que estoy cocinando unos platos de tallarines, adentro de mi cuerpo, eso yo no lo había sentido nunca esto fue hace tres meses, bueno el equipo nuevo, fue tan brutal, tan potente la energía que tiró el vector abajo, y de repente me encontré con una ensalada de gusano que parecían platos de tallarines caseros, bueno con mucha paciencia les di el tema es que yo les daba descansaba cinco minutos y los tipos empezaban de nuevo a acomodarse Bueno Rompí el exoesqueleto interno del cuerpo humano Que crea tipo un avatar alienígena Lo rompí tantas veces Tantas veces me provoqué metástasis en el cuerpo Por reventar estos gusanos Bueno eh, Estábamos diciendo qué cosa No quiero perderle el hilo Bien Estoy en el final peleando con esto Tengo en el cerebro Y bueno le perdí el hilo Ah, bueno, me encontraba haciendo los equipos... Subo el equipo este potente, me baja el vector... Y debido a que empecé a no tener tiempo entre terapia y terapia... El vector se despertaba y se me empezaba a incrustar de nuevo. ¿Qué me empezó a pasar? De cama. Todo el día de cama. Y así empezó a pasar los días... Y así me encuentro hasta el día de hoy. De cama. Obviamente, bueno, el equipo fue tan potente que hizo algo brutal y bueno, yo me la tuve que bancar, pero eh, avancé muy veloz en la terapia. Lo que sí no es una terapia que podríamos decir terapia, esto lo está haciendo una persona que está experimentando con su cuerpo para ver cuáles son los pros y los contras y para dónde tiene que ir la terapia. Entonces, viendo que yo le estaba haciendo a las personas un equipo, que realmente era tan brutal y tan potente que te metía en problemas, empecé a pensar en que teníamos que revisar de nuevo esa cuestión. ¿Qué le estábamos dando a la gente? La íbamos a meter en problemas. Se le iba a caer el vector del cuerpo completo y de repente, bueno, se le iba a armar una ensalada de gusanos. Y la persona asintomática, al no sentir nada, bueno, no sabemos qué puede pasar, pero tampoco queremos saberlo. Entonces mi cerebro empezó a pensar y a pensar día tras día cómo podíamos hacer una máquina que, digamos, madriara en un segundo a todos los parásitos, que no haga que, que, que puedan luchar como lo hace la lámpara Caribe. Bueno, de repente compramos cuatro cajas de muchas lámparas para armar las lámparas Caribe de los equipos que íbamos a entregar. Y nos mandan, en vez de lámparas de 15 watts, nos mandan cajas de lámparas de 36 watts, O sea, lámparas que no nos servían para nada. Llamamos y nos dicen, no, mira, esto es lo último que queda y estas lámparas ya no se hacen más. Y esto es lo último de un lote que nos quedaba. Bueno, empezamos a ver, a buscar, no se fabrican más las lámparas. Plim, no hay más lámpara Caribe. No hay más lámpara Caribe, no había más terapia y sí, justamente la terapia era con la lámpara caribe. Bueno. Entonces las ruedecillas de mi cerebro empezaron a pensar. De que teníamos que cambiar a otra cosa. De que la terapia tenía que ser suave como para los niños. Yo pensaba en mi hijito. ¿Cómo le iba a poner la lámpara caribe? Me la iba a tirar por la cabeza. Bueno. Traté de resolver en lo más práctico también. Y así... Fui notando que cada vez que me apoyaba en la lámpara caribe, cuando recién había prendido el equipo, el equipo trabajaba por unos segundos en alta frecuencia y ahí yo notaba que el impacto de la energía en el parásito era mucho más de, de, devastadora, o sea, el parásito no tenía opción de moverse. Luego sí, luego que iba bajando la frecuencia del equipo, el parásito tenía más opción de moverse y de luchar. Pero en esos primeros segundos donde la frecuencia era alta, no. Entonces empecé a pensar que en la frecuencia alta se encontraba la solución a todos mis problemas. Luego, bueno, eureka, leyendo las cosas de Tesla, veo que su equipo era de alta frecuencia, que trabajaba con un detalle, digamos, una pequeña corrección en el equipo, y ya estábamos trabajando con alta frecuencia. Bien, y es ahí que mi cabeza... Unió las partes y diseñé a Zeus, un equipo de alta frecuencia que acelera tanto la masa negativa que la convierte en taquiones y de esa manera los taquiones pasan a salir del cuerpo de los parásitos. Entonces, ni bien nos conectamos a la terapia de alta frecuencia, los parásitos quedan fuera de combate. Esto es equipo Zeus, generador de energía escalar. Para todo el mundo. Bueno, ese es mi diario de bitácora. Me encuentro a, como te decía, a pocos días de terminar. Obviamente estoy luchando con algo que es más grande de lo que yo quisiera que sea. Pero bueno, así tocó. Con respecto a las pruebas, eh, yo he pasado una serie de situaciones. Las cuales ya sirven para poder determinar... ¿Qué máquina funciona bien y qué máquina no? O sea, no hace falta más pruebas que por lo que yo pasé. Digamos, sabemos que eh, la energía de Darson eh, sana el cuerpo. Digamos, baja frecuencia es medicina para la célula. A la célula le vamos a llevar energía en baja frecuencia. En esa resonancia la, la célula va a tomar esta energía. Pero al ácaro lo vamos a matar con alta frecuencia. Entonces entendiendo esto ya sabemos de qué va la terapia. Bien, sabemos por ejemplo que la bobina panqueque en el equipo Darson Balloading nos va a estar dando energía a las células. Por eso la terapia dura 7 minutos. Porque en 7 minutos tenés más que suficiente energía a nivel celular. Y más de 7 minutos empezamos a molestar al ácaro. Entonces, 7 minutos es el tiempo de la terapia en un equipo Darson Baloudin para hacerte una panquequeada. Pero, conectado en el equipo de taquiones, ahí es diferente. Vamos a ver qué tipo de potencia termina teniendo Zeus. Pero según Tesla, con 5 minutos es más que suficiente. Igualmente, son 5 minutos que le vamos a dar al ácaro a la vez a las células. Así que cumple un doble propósito. Medicina, comida para las células y mata a la caro sin dejarle movilidad. Bien, equipo Zeus, generador de taquiones, masa negativa acelerada, canal Amenofis adelantándote un poquito más cada día. Agradezco tu tiempo. Seguiré de terapia. Agradezco mucho, mucho los likes en los videos de música. Y bueno, nada. Estaré leyendo tus preguntas y estaré formulando las respuestas para un nuevo video. Te mando un abrazo gigante. Muchas gracias.